Bueno, muy buenas tardes. Estamos desde acá, desde el microestadio de Hurlingham, acompañando a los chicos del Polideportivo de Urlingham. Muchas gracias a Lautaro Prado, recién estuvimos con él charlando. Bueno, se vienen las peleas. La primera pelea, Leandro Martínez, que es del Polideportivo de Urlingham, contra Víctor Mangialari. Después tenemos Marco Pereira, contra Rodrigo Garay. La tercera pelea es Rodrigo Segovia, que es del Polideportivo de Hurlingham. Bien. Contra Lautaro Cosuta uh -huh. Después la cuarta pelea la tenemos De Maxi Chaparro Que es el hijo de la Tigresa Acuña Contra Joaquín Barreira La quinta es Alex Lugo Contra Tomás Barrio Nuevo Pelean La sexta es Fer Quinteros También del Poli de Burlingame, Contra Maxi Verón La séptima Alan Valdés Contra Matías Yangás la octava es Félix Escurra, que es del Polideportivo de Urlingham también, uh -huh. contra Ángel Palacios. La nueve es Alumne Pintos contra Brenda Pérez. Y la número diez es Yamil Toledo, del Polideportivo de Urlingham, contra Marcos Corbalán. Bueno, este, la verdad diez que peleas. son diez peleas y es la primera vez que estamos acompañando a Lautaro y al boxeo, al boxeo. municipal de Urlingham la verdad que, como él dijo, agradece el apoyo del Intendente Juan Zabaleta, que es del municipio de Urlingam, de todo lo que se ha hecho y se hace y se empuja allá en el polideportivo. Eh, destacamos con él en la charla previa el hecho de cómo él pudo aguantar a todos los chicos y darles entusiasmo durante toda la pandemia. Cómo entrenaron por Zoom. Cómo entrenaron por Zoom. Después, cuando pudieron, nosotros los fuimos a ver allá al poli, que hacían... Este, distancia, después destacamos también el trabajo profesional que está acá abajo nuestro de Teicefor cómo preparan todas las cosas es un trabajo excelente, muy muy muy muy, este, muy profundo que se hace bueno, ahí está de rojo rincón rojo Leandro Martínez del Polideportivo de Urlingham el rojo y azul lo tenemos a Víctor Mangialari uh -huh. Mangialani en el rincón azul ¿Cuál es? Leandro Martínez del Polideportivo de Urlingan, Rincón Rojo. Víctor Mangialani. Mangialani. Víctor Mangialani, Leandro Martínez. Así que Víctor Mangialani, Leandro Martínez, es, abren eh, este festival este de, de boxeo. Este es un festival donde no, no hay puntaje. No, son eh, son, combates, son combates de exhibición a, tre a tres rounds, uh -huh. bien, y no tienen fallos. No tiene fallos, después les entregan un diploma por haber, un diploma del municipio de Urlingam en agradecimiento por haber este, participado en este evento deportivo que es muy importante este, porque el boxeo crece y crece mucho en Hurlingham. A mí me ha sorprendido siempre porque desde chico uno veía al boxeador y, este, y, el, y el boxeo y parecía una cosa más, más dura hoy en día uno primero empieza viéndole el rostro a los jugadores que lo tienen entero mentalmente los ves enteros este, muy bien eh, hay una preparación física destacada y que se ha este, cambiado en estos últimos mm. tiempos eso es evidente ¿no? Exacto. bueno ahí llamó el juez al medio arranca el primer round recordemos que el de rojo es el que está entrenando siempre en el polideportivo de Hurlingham Leandro Martínez bueno, vamos a ver. Arrancó la pelea. Para nosotros es un gusto porque esta pelea es la primera vez que nosotros hacemos algo de boxeo de Urdinam. Sí, ya hemos hecho handball, hemos hecho futsal, hemos hecho taekwondo y ahora estamos en esta oportunidad y además gozando de este cuadrilátero armado por la gente de Taices porque está perfecto. Espectacular. Espectacular. Bueno. Mientras tanto, Trace Sport está con el tema de las luces. Van practicando todas las, las cosas para ver cómo se ve, pero tiene un trabajo, un trabajo profesional muy grande. Mucha gente en todas las áreas. Bueno, buen trabajo trabajo de piernas de Leandro Martínez. Uh -huh. Y es un gusto estar con Lautaro, es un gusto estar acá. Y es un gusto ver este, el, el, el producido de su trabajo, ¿no? Uh -huh. Recordemos que son combates, exhibición a tres rounds y estamos en el primero. Y reconocemos también que para nosotros esto es la primera vez. Estamos claro. aprendiendo. Estamos aprendiendo viendo. hoy mismo. Hoy mismo estamos aprendiendo nuestra primera lección de, de boxeo. Por eso uno pone la cámara y la imagen fija, porque los que ven esto obviamente entienden mucho más que nosotros. Exacto. Entonces, más allá de lo que nosotros digamos, ellos ya disfrutan de esta imagen que están viendo. Mucha gente en vivo, ¿eh? mucha gente en vivo viéndolo, agradecemos a todos los que acompañan a la hora de Hurlingham. Más tarde les recordamos que vamos a estar en el Amalfitani y van a poder ver Vélez con Caballito, caballito Junior. Con Caballito Junior, partidazo, porque eso se conocen, entre los técnicos se conocen. Son amigos los entre los técnicos. Son amigos, también. entre los técnicos, lo hablamos y entrevistamos. Bueno, Leandro lo tenía contra las cuerdas, Víctor sale muy bien. Ahora de vuelta, el chico de Burlingame. recordemos que es de color rojo y Víctor de color azul. Mientras tanto se puede ver atrás como sí. los otros que van, a que, van a, que van a pelear también, los otros chicos que van a pelear, están atrás también. Tiene hinchada parece Víctor en, en, en nuestra transmisión, ¿eh? Sí. Bueno, ahí terminó el primer round. Quedan dos. La experiencia que debe ser para estos chicos, eh, practicar boxeo ya lo practican, pero además arriba de ese cuadrilátero, que es un cuadrilátero profesional, Exacto. Este, con todas las de la ley, bien armado. Y ellos deben también sentir ansiedad, nervios y cosas, porque... Escuchame, estamos... Igual que le pasó a Vélez jugando <risa> por su primer partido, ¿no? Este, estos chicos están haciendo sus primeros combates después de esta pandemia terrible. Exacto, exacto. Nos contaba, bueno, nos contaba Lautaro que los chicos estaban un poco nerviosos claro, también, es porque es la primera vez, luego normal. de también 400 días, sí. más o menos, que, que, no, que no podían practicar, ¿no? Por el Pero tema bueno, de la pandemia. Pero acá estamos. Acá estamos, porque se han cuidado, porque los deportistas siempre, como siempre, decimos, como siempre son decimos. Los, que cuidan, los que más se cuidan, los que más se cuidan, los deportistas que practican. Los deportistas, no como puedo ser yo que, que, que salga a decir, ay, quiero salir a caminar por la calle. No, pero, nos, pero nosotros también nos, nos cuidamos para brindarles a, a, a la gente todo lo mejor del espectáculo. Claro, pero yo me estaba refiriendo al hecho de que los deportistas que compiten son otra cosa, de todo, en todos los deportes. Está mucho. Qué interesante, ¿eh? Muy bien la pelea de Leandro Martínez, también de Víctor. Qué laburo que tiene en el escenario, las luces, todo lo que uno ve desde acá es impresionante. Qué lindo laburo te dices por ¿eh? Boxeo de primera se llama el programa. Se llama el tienen. programa, va a arrancar 11 y media de la noche siempre. de la noche lo vamos a ver. Sí, vamos después, ver cuando, después cuando volvamos de allá. O sea, <risa> nos vamos allá de, de Liniers. Es un agrado y, bueno, la verdad, yo no me imaginé que iba a, a meterle en la cámara al, al boxeo. Sí, y está viniendo Brian Suárez está también. Está viniendo Brian Suárez, bueno. entonces ya Que ya nosotros anda, que somos sponsor también de Brian. También somos la obra de Hurlingham, también está ahí colaborando a medio medida de nuestras posibilidades. Hay que, hay que colaborar con los deportistas, ¿no? Más en, más en estos deportes que son individuales. Hay que colaborar en todo lo que puedas, con todos los hay. deportistas que compiten. Como yo lo que quería decir, que Federico no me entendió, los que no nos conocen, claro, del futsal, nosotros no siempre discutimos conmigo y nos matamos la risa. Yo lo que quería decir, que una cosa soy yo, que diga, ay, quiero ser libre de salir a correr por la calle, con otros que trotan y, qué sé yo, juegan a la bolita. Y otra cosa son los deportistas que compiten, papi. Los deportistas que compiten son los que realmente se cuidan porque están esperando el momento de la competencia, de estar bien, de estar sanos. Bien. Muy bueno, bueno trabajo. Segundo round, muy bueno. Muy bueno por los dos boxeadores. Estamos viendo una linda pelea. Sí, sí, sí. Yo, a mí lo que me gusta es que poder disfrutar esto en casa, poder... Este, ver que hay vecinos y vecinas de Urlinga que también están viendo a, lo, a los chicos mm. Y de otras localidades mm. que también están pudiendo disfrutar de esto Que habitualmente este, uno puede entenderlo que no sean el motivo de la atención de las grandes televisoras Pero para eso estamos nosotros <risa> Y un gusto grande, grande Y el triangulito tenemos partido el domingo Tenemos el domingo y el martes el do... no, ¿Así me lo decís? Sí. ¿El domingo dónde vamos? El domingo vamos a Lomas del Mirador ah, Acá nomás, a La Matanza y el, domi... y el martes vamos a Tigre Yo de ese club de La Matanza Ahora sé cuál es que vos me decís ¿Sabés por qué Fátima. lo recuerdo? Por el buffet claro. <risa> Espectacular, <risa> espero que te abierto Entonces puede Espectacular el buffet de ese club Bueno, tercer y último round sí. Tanto para Víctor como para Leandro, recordemos que el de rojo es boxeador de Burlingame Y Víctor es de la escuela de Rafo. Bien. El juez me gusta porque el juez está ahí al lado. Juez con barbijo. Juez con barbijo, perfecto. Y para nosotros es un placer, como decimos, que estar acá, compartir con ustedes que nos están viendo del otro lado estas lindas peleas de, de... boxeo. Margarita Cachán dice, vamos. Natalio Capdevila dice, dale, victoré. Agustín Ezequias, vamos, loco del tren, dice. Algunos que van comentando acá. Vamos, los Ángeles Matadores, Dice muy bien. Mosquera, Nair Mosquera, vamos, los Ángeles Matadores. Y pone ahí tres guantes de boxeo rojos. Ángeles Matadores, hay que recordar, que es eh, la escuela de Lautaro Prado en el Poli. Ah. Que estaba en, en, en el Club Primero de Mayo. Mirá, mirá, mirá, mirá. Okay. Qué lindo pensar en lo que están pensando ellos, que pueden jugar, que pueden participar, que pueden boxear, que era lo que más querían todo este tiempo. Como vos decir como 400 días soñando con esto. Esto como un premio en este cuadrilátero profesional que presenta Taze sport para su programa boxeo de primera. Esta noche a las 11 lo van a poder ver en Taze Sport Play. Tercer round terminó. Los dos se abrazan, levantan la mano. De eso aplaudimos. aplaudimos, muy bien. Ya volvemos al centro. Mostramos allá al costado. Que también hay más deportistas esperando. Y terminó la primera pelea de la tarde. Tenemos nueve más. Allá atrás, como dijiste muy bien, y al costado. Y al costado. Hay más gente preparándose. Levanta el juez las dos manos. Muy bien. Ahí los enfocamos. Muy bien, los aplaudimos. Acá abajo, ahí está Lautaro Prado. Con los organizadores, con el micrófono también, voy a hablar y va a invitar. A Segunda ver. Pelea, sube pelea, rincón rojo, Marcos Pereira, rincón azul, Rodrigo Garay. Muy bien, muy bien, sí. Segunda pelea, Marcos Pereira contra Rodrigo Garay. Marcos Pereira de rojo y azul, Rodrigo Garay. Perfecto. ahí vamos, vamos por esa muchas gracias a todos los que están acompañando nosotros también disfrutamos porque antes que comunicadores somos vecinos de Urringan todas estas cosas este, a uno le encantan no se enorgullece no se enorgullece exactamente porque los hemos visto a muchos de ellos en el poli trabajando este, dándole y dándole entonces ahora verlos en esta, en esta situación nos encanta también volvemos a agradecer al área de deportes del municipio, Martín Tufexian, Intendiente Juan Zabaleta. Para nosotros, por el hecho de estar acá, está lindísima la, este, el estadio. Eh, no sé si después por ahí lo mostramos, pero el piso lo han pulido, lo han pintado, lo han dejado, pero es espectacular. Espectacular. Muy. Lo, único, lo único que quiero ver yo es un sal corriendo arriba de la cancha. Nada más pero ha quedado espectacular, chiche bombón, pintadito, prolijo, todo, 10 puntos, me encanta. No en todos lados, ¿eh? miren que nosotros andamos por todos lados, por distintos clubes de futsal y demás, y ¿sí? no en todos lados es así, eh. guarda la bala de ser un correntino, ¿eh? pero no en todos lados es así. Ahí está preparando el juez también, controlando todo. Ahí están charlando el Timberón. Sí, ¿Cuál, estamos, ¿cuál es el de...? El partido de Seiza, Rodrigo Garay. Ahí está Rodrigo Garay del partido de Seiza, Rincón Azul. Y José Lanzuel, del Timberón, Marcos Pereira. Muy bien, Marcos Pereira. De José León Suárez. Acá nomás, es cerquita. A dos cuadras. A dos cuadras. <risa> es cerquita si tenés auto. Claro. Si te claro. tenés que tomar la costera o el 263.333. Un cachito a ver. para arriba, a ver. Para arriba. Ah, arrancó la segunda pelea de la tarde. ¿Y qué te dice la gente? fe? Yo, yo te tengo el papel chusmía, a ver si es de boxeo, sí, si te hablan de cualquier otra cosa, ni no les bola. <risa> Muchas gracias a todos los que acompañan, sinceramente, de todo corazón. Y hoy la mañana hicimos, al mediodía, hicimos el noticiero con entrevistas. Es Brian que está viniendo, está, está, está en caseros y está viniendo para acá. Está bien, está bien. Dice que en algunas peleas va a llegar. Pues sí, pero perfecto. Para él tenerlo, tenerlo poder saludarlo. Este, chocar los puños. Con ah, no él. se puede dar un beso, es verdad. No, yo digo chocar los puños con Brian. Lo no, que no, lo no. Porque no, él es no. campeón argentino. Claro, es medio pesado. Claro, tienes que decirle despacito, Brian. No, no por eso soy estancen. amigo de él, por claro. eso soy amigo. ¿Qué tipo macanudo? Es ese. Eh? Sí, sí. Bueno, muy buena pelea, estamos viendo. Mientras tanto vemos, al costado del ring, que se van preparando otros deportistas. Esta es la segunda pelea. En la tercera pelea sí. vuelve a pelear un chico de Hurlingham que se llama Rodrigo Segovia. Ahora, ah, en la próxima pelea. Perfecto. Y yo acá extraño también pedir empanadas. Que vayan a entablar los Pero pibes. es muy temprano, es muy ¿no? Estamos temprano. muy temprano. Mamá, ya sé que es muy temprano, pero me acuerdo de los partidos que a nos la lleven, noche. Que nos lleven empanadas al linier. Claro, partidos <ríe> a la noche. Que venían y te decían, che, te voy a comprar tal cosa. Y se ofrecían para ir a comprar <risa> a que Ya que ya, ya todo va a pasar y vamos a volver. Es que extraño todo eso. <risa> Está por terminar el primer round. Muy buena pelea de los dos. Recordamos que es Marcos Pereira del Timberón contra Rodrigo Garay de Ezeiza. Marcos Pereira está en el rincón rojo y en el rincón azul está Rodrigo Garay. Te digo ¿Cómo la, la vengo llevando? La, mira, te digo, para, para ser totalmente ignorantes en, en, Ex en el museo. Exacto, gracias. Bastante bien, porque acá lo importante es, es lo que la gente ve en las cámaras, porque cada cual en el boxeo, así como en el fútbol, cada cual segundo tiene su y librito y cada cual tiene su forma de entender qué es bueno y qué es malo en la práctica deportiva. Segundo round. Arranca. Arranca el segundo round bueno de estos pibes que no se estudian, van directamente a los bifers. Me están diciendo, ¿vos sí. practicaste boxeo como para transmitirlo? Y la no, verdad no. que no. no. Y entonces vos, pre vos preguntale, ¿por qué no venís si tenés vos la voluntad claro. de transmitir boxeo? Yo tengo la voluntad de venir a transmitir boxeo de onda acá. Cero, absolutamente gratis y con total satisfacción. Entonces. No, no no tiene nada que ver Que sepas o que no sepas. Nosotros tenemos la voluntad de venir a transmitir, poner la cámara acá, en nuestro tiempo. Nada no más que por el gusto de hacerlo. Nos hubiera encantado saber más, con el transcurso del tiempo, e ir siguiendo a Lautaro, que nos vaya invitando. No que nos invite a boxear, porque ahí chau. No, no, no ahí, sale, ahí no. Igual nos pasó con Humboldt. Claro. Con Jambo arrancamos. Sin, seguimos sin saber. Seguimos sin saber. Seguimos sin saber. La es gente de Jambo puede matarse de la risa con otra forma de transmitir. Este, pero es así. Dice, vamos Rodri, vamos muchachos, Ezequiel Jiménez. Y después Charlie Domínguez aparece poniendo unos brazos, unos músculos amarillos. Ahí. Gracias por toda la gente que está mirando. La idea nuestra es esto, es acercar la posibilidad de que los chicos luego se puedan ver, porque estas imágenes, como todos saben y conocen, quedan en forma permanente. Y podrán verlas por Facebook, a través de la Hora de Hurlingham Deportes. Quizás después bajemos el video y lo, este, y lo suba a nuestro canal de YouTube, que también se llama igual, la Hora de Hurlingham. Bueno, segundo round que está transcurriendo. Ya está por terminar. Muy buena pelea, buen evento. Ahí le da la señal que falta poquito para terminar el segundo round. Y es donde más se apuran los dos boxeadores. Y ahí terminó el segundo round. Acá dice Torri Box sin techo. Lástima, estamos a 10 cuadras. No sabíamos. Bueno, ahora lo sabés. Y ahora lo sabés. A gracias a la hora de Burling. <risa> Un saludo, Torri. Muchas gracias a toda la gente que nos está viendo. La verdad, muchísimas gracias. Hay mucha abstinencia de deporte, cual sea, ¿no? Sí, bueno. ¿Qué le vas a hacer, es lógico. Porque todos estuvimos 400 días sin deporte. Pero acá estamos. Acá dice Jessica Belén, dice, vamos, Marquitos, Timberón. Muy bien. Gracias Jessica por el mensaje. Luego, ellos lo van a leer porque sí. van a volver a ver este video. Para sí, ver si la se lo vamos a dar a Lautaro también, se lo vamos a pasar. Así lo, así lo comparte. Vamos, Tommy, Lauti, arranca, arranca el último. Arranca el último round. Fantaniela. Decía que arranca el último Gracias, round. Linja. Decía que arranca el último. Decía, ¿qué decías? Bueno. Digo que arranca el último round. Está Dale. bien. A mí me gusta, porque el que te, Yo porque soy pereador, ¿no? El que te dice, hey, no sabés nada de boxeo, estás transmitiendo. Te vuelvo a repetir. Vení papá, vení. Profesionalmente vení acá a transmitir. Por nada, por el gusto nada más. ¿No lo harías? Y si en vez de boxeo fuese, eh, qué sé yo, karate, y también vengo y pongo la cámara. Y miro, porque hay mucha gente, que son los que están viendo, que saben de boxeo, que esto le gusta. Tú está dedicado para ello. Y acá dice Nachito, dice, y eh, pongan el fútbol. El <risa> fútbol. <risa> Más tarde, más tarde, a eso de las 20 horas, es ¿eh? Juega de Vélez. 8 y media. 8 y media, 20 y 30 horas. Vas a tener Vélez Caballito Junior. Pero a mí me gustó porque el I -I -I E es de fútbol. Es un auténtico futbolero nachito. <risa> A ver si Marcos puede salir de las redes. Ahí está, muy bien. Buena pelea entre Marcos y Rodrigo. Elemental pero con cariño, Watson, dijo. <risa> Una chica. Dale, dale, dale, dale. Dale, dale. Dale. Muy bien, vamos Ángel Palacios de Seiza. Sí, ya sé, Torri. Tenemos boxeadores en todas las categorías y somos de Urlinga. Sí, ya sé. Gracias para nosotros, nosotros enteren esta revolución. Está por terminar el tercer round. Y Sergio Alejandro González le dice, vamos, vamos a Está por terminar la pelea de Marcos Pereira contra Rodrigo Garay. Ahí terminó, Acá para terminar la segunda pelea exhibición de la tarde. En este festival de boxeo organizado por Lautaro Prado y compañía. Qué buena remera Lautaro, yo le voy a mandar una Y sí, le tendríamos que pedir una, ¿le grito? Sí, yeah, Lautaro Sí, ¿Eh, Lautaro Queremos una armera, sí Muy bien, se saludan el juez levanta las dos manos muy bien fuerte el aplauso muy buena pelea y la pudiste ver por la hora de A ver, está Lautaro ahí anunciando se viene la tercera pelea de la tarde sube la tri la tercera pelea de la tarde rincón azul Lautaro Cosuta, rincón rojo Rodrigo Segovia. muy bien entonces tenemos Rincón Rojo Rodrigo Segovia. Gracias, Torri, gracias. Eh. Gracias. Saludos para vos también, amigo. Bueno, decía que tenemos la tercera pelea, que es Rincón Rojo Rodrigo Segovia de Hurlingham sí. contra Rincón Azul Lautaro Cosuta, también de Rafo. Pero está bien, porque yo tengo acá... ¿Lautaro dice? El de, ah, no, está, están cambiados, no, nada que ver. No dije nada. ¿Lautaro, Rincón Azul? Sí, sí, está bien. Lo no, que yo me confundí porque vi el pantalón rojo, es una confusión ah, mía. Nada más. Y Rodrigo Segovia... Confusión mía. ¿Te explico? Bueno, cuéntame, ¿cómo era? Al ah, si no rojo y azul como el taekwondo también. Claro, como el taekwondo. Como el taekwondo? ¿Cómo el taekwondo? Estaba ah, mirando y digo, ¿quién es rojo y azul? ¿Quién, ¿quién, ¿Quién se habrá copiado de quién, no? Si el, si el taekwondo Había del saber. boxeo del, o el boxeo del Había taekwondo. A ¿Quién? Pero bueno, eso lo sabemos nosotros, nomás, ¿no? no vamos ¿quién? a aburrir a la gente que nos está viendo. ¿Quién, quién, quién será más viejo, no? Como, como deporte. en el azul de Villa Bajo, Lautaro Kozuna. Muy bien, Lautaro. En el rincón... ¿Cómo se llama? Rodrigo, ¿cuánto? Rodrigo Segovia. Rodrigo Segovia, vamos arriba, Rodrigo Segovia. Nada más que por ser de Urling. Como el otro día estábamos transmitiendo este Vélez La Madrid. Y de repente el, sí, el, el, el, sí, el era otro era equipo en La Madrid, número el número 9, 4, eh? el número 5, era un chico de Urling. El ¿eh? número 3. número 3 sí? no, le peguen ese. Piloto, <ríe> es bueno, ¿eh? bueno, arranca el primer round de la tercera pelea ya. Dale. Arranca. Entonces estamos con Rodrigo Segovia, que ustedes lo pueden ver con remera roja y Lautaro Cusuta de remera blanca de Villarafo. Bueno, pudo salir de las cuerdas Rodrigo, muy buena pelea de los dos. El de pantalón azul es el de. Es el el de pantalón azul y remera roja es el de Burlingame. Muy buena pelea. Sí, sí, está eludiendo, se protege contra las cuerdas, pero está, está atacando, no está en.. Sí, responde muy bien. Sí, sí, y elude. Y buena buen... pelea también de Lautaro sí, Cosuta. Sí, sí. Se mueve. Esperamos que todos ustedes, vecinos y vecinas de Urlingan y de las otras localidades donde hay deportistas representados, acá estén disfrutando de esta, de esta transmisión. Está por terminar el primer round. Muy, bien, muy buen incentivo de los dos. Bueno, ahí lo tiene contra las cuerdas el de Urlingan. A a Lautaro Cosuta Y ahí termina el primer round. Lo han pulido. ¿Qué nos contaron del piso que lo habían hecho? ¿Vos te acordás, no? Sí, sí, sí. Lo, lo pulieron. Lo renovaron un poquitito y le pintaron en el centro el escudo de... Del municipio. O sea, aparte se pintó todo, la, la, sí. la, todas las marcas, todo lo que.. Y ahora se van a venir unas redes de contención nuevas. Ah. Segundos afuera. Tanto de un lado como del otro. Está bien. Segundo round. Muy bien. Nosotros transmitimos futsal. Futsal. Nos hace oh. más de un año. Fuimos a Vélez, a un montón de equipos. Mm. Ahora tenemos un diario acá que se llama La Hora de Burlingham y, y el chico de verde, Lautaro, que organiza, él es maestro de boxeo acá en el, a nivel municipal y también escribe en el diario nuestro. Entonces vinimos a, a mostrarlo. Estoy hablando acá con chicos de Tays Sport que están armando las cámaras. Sí, ya esta estamos... Noche. Ya estamos en el segundo round de la tercera pelea de la tarde de este festival de boxeo organizado por Lautaro Prado. Pudo salir de las cuerdas Rodrigo Segovia. Y ahora lo tiene a Lautaro. Lautaro está contra las cuerdas, pero está muy buena la pelea porque se van midiendo. Interesante lo, los gestos técnicos que hace el chico de Urnia. Bueno. Linda, se, ma, linda mano. Se, ¿eh? Linda mano que ¿No? se escuchó hasta acá, ¿no? Sí. <risa> ¿Qué pasa si te meten una mano así? Y en mi vida real, y sin cosa ahí, pues eso, a mí me dejan durmiendo hasta dentro de mil años. Claro, me, me levanto al otro año, ¿no? Claro, te decís, ¿qué año es? ¿No? La pandemia terminó. Dice, ya, ahí, no. dice, ¿cómo? ¿No sabés? Dice, está Argentina en los cuartos de final del Mundial de... Ustedes me meten una mano así en, el, en la mandíbula. Tira ganchos el tío, ¿viste? Ya mire, pum. Bueno, está tomando la iniciativa el chico de pantalón rojo y blanco. ¿eh? Está marcando... Le gustaron cosuta, cosuta de Villarrafo? De Villarrafo. Y todas las promesas, porque cada deportista que vemos acá, que de repente lo, está, lo estás viendo acá, es una promesa, es decir, para el, el boxeo de la Argentina que está sí. renaciendo por todos lados. Uno sí. lo ve por la cantidad de, de chicos y de chicas nos que fal... practican boxeo en las distintas localidades. Estaba pensando, ¿nos falta ir a transmitir eh, ¿cómo se llama? automovilismo? Sí, eso, eso no es final. lindo, es lindo eso. Lo que pasa es que ahí no, ahí, ahí, ¿sabes qué? ahí, ahí vas un box, no ahí un box. Podríamos acompañar un día algún equipo que tienen, se puede acompañar un equipo, porque ellos tienen ahí desde, tienen cámaras ah, mirando. Tercer y último round. Bueno, tercer y último round de la tercera pelea, Rodrigo Segovia, Lautaro Cosuta. Salió con todo Rodrigo Segovia de Hurlingham. Y ahora vamos a ver la respuesta, ¿no? De Lautaro Cosuta, de Villarrafo. Vamos aprendiendo, ¿no? Hernán Toto hace unos aplausos que seguro son para los deportistas. Claro, no, para nada. nosotros no, olvídate. Es viernes a la tarde. Para, no, para nosotros casa. es un gracias y. Claro, aparte vos podés pensar, es viernes a la tarde. Qué te iba a decir. Después de 400 días con viernes a la tarde, si sos fanático del boxeo, si eh, practicas el boxeo, eh, o hay tus hijos, amigos, quien sea, practican boxeo acá en el poli o en otros polis de otras localidades. Vas, mira, estoy viendo a esta persona que yo conozco está boxeando en un cuadrilátero cuesta a punto 10.000 puntos por 36 por. Una producción, la verdad, estamos viendo los detalles desde acá del armado físico. De todo lo que tiene de luces Todo el trabajo de consola Sí, es impresionante Vamos, Dieguito Luna Dice Pedro Arginsonis, Espero haberlo dicho bien el apellido Tiene un montón de, de cámaras acá a ver, después se las muestro Cuando termine este Le voy a mostrar Están armando las cámaras al lado nuestro Está por terminar la tercera pelea Hay que recordar que son combates de exhibición a tres rounds cada uno. Sí. Y ten, sin fallos. Y tenemos diez peleas. Ya pasaron con esta es la tercera. Así que lo, lo va a buscar. Pero Arguin Sonis dice: Estamos con mi papá mirando, amigo. Muy bien. Muy bien. Termina, terminó la tercera pelea. Recordemos que, es, que fue de Rodrigo Segovia de Hurlingham, remera roja. Lautaro Cosuta de Villarrafo, remera roja. Blanca Y muchas, muchas gracias a Lautaro Prado por escribir en la obra de Úrningham, por ayudarnos en la organización recontra básica de información que estamos pasando nosotros. Pero para nosotros es muy importante esto. Mm. La verdad que es como un regalo de la de pospandemia. Va, ah, pospandemia. La pandemia no pasó, está acá. En este momento, digamos, de distensión, yo no me imaginé que íbamos a, a poder transmitir algo de boxeo así. A ver, muy interesante el, el trabajo en todas las escuelas. Por eso digo, acá uno está viendo este, y tiene que pensar que está viendo promesas del boxeo de Argentina, Se empiezan así. Bueno, ahora se viene la cuarta pelea y la cuarta pelea tiene un condimento para Venga, el, la gente... Ahí está Lautaro, muy bien. Levanta las manos el juez de los dos boxeadores. Muy buena pelea, se abrazan muy bien. Benjamín Fantañela dice bien, Lauti una banda. A ver qué dice Lautaro. Esta cuarta pelea tiene un condimento muy lindo para los que les gusta el, el boxeo. Que va a pelear Maxi Chaparro, que es el ah, hijo de la tigresa cuña ah, Que está ahí abajo, si querés enfocala. Ahí pero, con las chicas. Creo que está de espalda eso. Sí. a con la cuarta pelea de la tarde. Ricón Azul del municipio de Censa, Joaquín Barrera. Ricón Rojo, excelente caseros, Maxi Chaparro. Muy bien, entonces decimos... Decimos nosotros para la gente que está del otro lado que en el rincón rojo va a estar Maxi Chaparro, hijo de la tigresa Cuña, y en el rincón azul Joaquín Barreira de Ezeiza. Vamos a verlos. Leo Funes dice, vamos Los Ángeles. ¿Vamos a Los Ángeles? No, vamos a Los Ángeles. Juac, dijo uno. Te hace gracioso, viejo. Boxeo de familia, dijo uno. La tigresa cuña ahí le está sacando la foto a su hijo. Hay que recordar que todos los boxeadores, una vez terminada la pelea, ¿qué le dan? Un diploma del municipio en agradecimiento por su participación deportiva en esta tarde. La tardecita gris. Hmm. Se la viene, la está linda, puede pasar cualquier cosa, por ahí sale el sol, por ahí caen pingüinos de punta, qué sé yo, cualquier cosa puede pasar. El, el clima ha cambiado, no es una novedad. Segundos afuera, primer round Arrancamos. Arranca la pelea. Hay que recordar que en el rincón rojo Maxi Chaparro y en el rincón azul Joaquín Barreira. Maxi Chaparro, remera roja. Joaquín Barreira, remera verde. Y ahí estamos. Bien, bien, ahí Volvemos a ver la misma. Abajo y arriba. Abajo y arriba, arriba. Bien, tengo una malla, queda por adentro. Por adentro a la derecha. Volver a la derecha. Por adentro, tú. están dando, me parece, ¿eh? Ah, <ríe> están, también, también, está Podemos decir tipo el fútbol, se picanteó. <ríe> Pedro Arguinsones. Vamos, zurdo. La otra, la otra. <ríe> la derecha. ¿Cómo se llamaba el pedito aquel que nos iba a comprar las cocas? Al... Ah, te acordás? <risa> no me acuerdo. No acuerdo. <risa> estaba en todos los partidos, venía, se sentaba. Uh, bueno, otro, otro que también estaba con nosotros, el Tirri, el hijo del Chile. Uh, El Tirri, el hijo del Chile. Se vuelve loco. Bueno, sí ahora por estar está más tranquilo. Y sí, calculo que habrá crecido, ¿no? habrá crecido. <risa> nah, un gel. Ahí termina el primer round. Estamos viendo, para recordarle a la gente si se llega a sumar ahora, estamos, en la, cuarta, estamos en la cuarta pelea. Rincón rojo, Maxi Chaparro. Rincón azul, Joaquín Barreira de 6. pero para mí es un lujo. Acá muestro el trabajo que están haciendo los muchachos la instalación de cámaras y demás para el programa de esta noche que es eso de las 11 ¿no es cierto? el programa de esta noche por ahí 11. a las 12 a las 12 dice sí, que arrancan boxeo de primera se llama ¿no es cierto? por Taze Sport Play entonces a las 12 de la noche boxeo de primera por Tays Sport y lo ve por Taze Sport Play Leo Funes, un saludo para todos los pibes de Morris. Claro que sí, claro que sí. Ah. Y a todos los clubes de barrio también de Morris, de Villa Tesey, de Burlingame. De Ciudadela, de Liniers. Claro. <ríe> Ajube, sí, a Juve, a Qué rica pizza el otro día. Che, ¿cuándo invitan de vuelta? Eh, pará, no se puede, no nos podemos reunir todos los días. <risa> <risa> claro. es el abusador. <risa> y Vélez tiene que emparejar ahí, tiene que invitar a una pizza. No, asado, oh, asado, asado en el, en el polideportivo. Claro, con los jugadores. Con los jugadores. Le rompes todos los protocolos. No, no, no, a distancia. <risa> a distancia. A distancia, a <risa> distancia. Bueno, muy buena pelea. Linda, la verdad, lo que más me gusta es que estos son este, deportistas en sus inicios, promesas. Exacto, es boxeo amateur. Boxeo amateur en sus inicios y entonces es interesante esto. Y sí, debe ser muy lindo para cada boxeador y su grupo de trabajo. Estar acá en un cuadrilátero como, los que, como el que familia, pone Face Sport. Y la familia, verlo, exacto verlo, los pibes, la familia, se vuelve loca. Los ya, amigos. Los amigos. Nos está viendo 455 personas, más o menos. ¿Te acordás? que ¿Te, <risa> ¿Te acordás? Ojo, eh, no, no tengas miedo. <risa> no lo llamen. Bueno. Ya. Termina el segundo, el segundo round. Lo bueno es que cuando termina el round, después de todas las manos que se dan, se saludan, sí, se quieren. Es pero es deporte, es espíritu claro, deportivo. Claro, claro. ¿Qué te pensás? ¿Qué no, como el no, fútbol? no, es yo, yo como el fútbol, claro, como es el como, el fútbol fútbol fútbol. Mira ¿Qué ¿Qué como el fútbol. Es como el fútbol, ¿Eh? escúchame, ¿por qué me metiste esa mano? Claro. O, o lo van a hablar al juez y le dicen, ¿por qué no me cobra la patada? Que claro, me claro, claro. Bueno, hay que recordar para la gente que se sigue sumando, porque Dale. es muchísima, que en el rincón rojo está Maxi Chaparro, hijo de la tigresa Cuña. Y en el otro, en el rincón azul, lo tenemos a Joaquín Barreira de Ezeiza. Y la quinta pelea que se viene después de esta es Axel Lugo de Boxer contra Tomás Barrio Nuevo de Villarrafo. Muy bien. Otro más, otro más de Villarrafo. Ya, otro. ya hemos visto otro deportista. Tercer y último round. Disfruten ustedes, que están del otro lado, para verlo. Podemos ver a Lautaro también allá, cómo está entrenando a un chico que va a pelear próximamente. No lo enfoco porque sería una falta de respeto para claro. los artistas que están participando. Son los justos que no podemos dar acá. ¿Viste? Bien, ¿Eh? a Al medio, al medio. Al que largo. Entra la página. Bueno, no se sé ve bien. se sí, bien. Ah, Está por terminar mi, la pelea. Ahí entra tramito más, Barrio Nuevo, Futura Promesa, papá. Está por terminar, Vamos, ahí subito. terminó. Se dan un abrazo. Los aplaudimos. Nos aplaudimos. Eh, cuarta pelea que terminó de la tarde en este festival de boxeo organizado por Lautaro Prado y toda la Municipalidad de Burlingame. Por supuesto. Y qué lindo que es estar acá en casa. Acá arriba, en el balconcito, en nuestro lugar. Hemos transmitido con lluvia, con frío, con, con el sol. ¿Qué sé yo? Cuántas veces tendríamos que un día sacar exactamente la cuenta de cuántos partidos transmitimos desde acá nosotros. Y fuimos para todo lado también a transmitir. ¿eh? Sí, sí, sí. Pero a ver, dice desde Mataderos excelente transmisión, muchachos. Saludos a la familia Palacios. Hoy pelea Angelito y Ramiro Pignatelio. Ahí dice, está, levanta la, la mano. Ramiro. Levanta la mano el árbitro. Muy buena pelea. Son muy generosos al decir que esto es una excelente transmisión. Con esta pelea. Los mataderos. Con esta pelea que se viene. Quinta pelea de la tarde. Rincón Azul. De Villa Rajo. Tomás nuevo. Del Boxer. Axel Núñez. Muy bien. Con esta pelea tenemos que decir que estamos en la mitad del festival de boxeo. Quinta pelea, entonces decimos... Lado rojo, Axel Lugo. Y lado azul, Tomás Barrio Nuevo. Ella, ella es la, la tigresa, ¿no? ¿eh? Puede ser que le está sacando la... Lo... ¿O no? Sí. Yo creo que sí. Sí, ella es. Segundos afuera. Madre, hijo. Primer Vamos, Tommy, dice. Con... Vamos con vos, con todas. Vamos, amigo. LPM. Ramiro <ríe> Tomás Barrio Nuevo de Villa Rafo. Axel Lugo de Boxer. Gracias a todos y a todas las que nos están viendo. Alex Jiménez. Alex Jiménez. Dale, Alex. Rompelo todo, dice. <risa> te fuiste, te fuiste. Patricio Bertelo, vamos, vamos, Tomás. Lauti Soto, vamos, tome amigo. Bueno, hay que, hay que decir para la gente que lo está viendo que Alex Lugo es de remera negra y Tomás Barrio Nuevo de remera azul. Jonathan Maidana dice, dale Tomás, Patricio Bertelo, dale Tomás. No, no puedo leer esto. Hacele, eh, no sé qué dice. No. Está bien, yo para mí me, me, me muero de la risa, pero no lo no puedo leer. ¿Qué crees que te hago? ¿Que me echen? Bueno, linda, linda pelea, es la quinta pelea. Sí, muy buena, muy bueno Muy bueno todo, muy buena la presencia de ustedes para nosotros que lo vemos desde este otro lado de este pequeño monitor. Este, vamos llegamos Tommy, a las mil, Llegamos a las mil personas. Un vamos amigos. A las mil personas llegamos. Impresionante. Bárbaro, genial. Genial. Y eso que estábamos.. ¿no? Ahí, ahí, vamos, vamos a decirlo, ¿no? ¿Tienes algún amigo por acá que nos puede ir a comprar una coca? <risa> Ah, en serio, si alguno que viva, algún vecino cerca está viendo esto, necesitamos una coca tengo sí. Vamos, todo me dice Maxi TC. Gisela Vanina Lamas, vamos, mi vida le pone un corazón. Gisela Vanina Lamas, Axel, mamá te ama. Muy buenas peleas estamos viendo y le estamos ofreciendo al otro. A la gente que está del otro lado. Terminó el primer round. Ahora se viene el segundo y después el tercero. ¿Sabías? Qué cosa, ¿no? Lo que es la matemática. Este, estoy <risa> viendo los corralitos que hay. ¿Serán para la cámara? ¿Viste que hay unos corralitos? Son para la hay? cámara. Para la cámara también, ¿no? Sí. Para la cámara de mano. Muy interesante. ¿Vos me decías que iban a cambiar redes acá en el estadio? Sí, iban a Esas. Salir? ¿Esas de ahí? Esas y las que sí. están allá Ah. Ahí. Se llaman re redes de contención Claro, aparte es plástico Y el plástico se degrada viste Con el tiempo y con el uso Segundo round Rincón rojo Alex Lugo Rincón azul Tomás Barrio Nuevo Segundo round Ramiro Piñatelo, Tommy, está re quebrado ese, dale, dice, pero le va a decir, está re quebrado, este. y era. Mucha hinchada para los dos. Sí, sí, pero me encanta, me encanta. Y volvemos a agradecer a toda la gente que está del otro lado, muchísimas. aguantándonos a nosotros. Dijo, muchísimas, bueno. gracias. <risa> muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y saludamos al abuelo joven. Saludemos al abuelo joven. Saludemos al abuelo joven. Saludos, Intendente Juan Zabaleta, este, que nos hemos enterado hoy por las redes, que es abuelo. Este, yo soy abuelo y bueno, una felicidad, es lindísimo. Lo vas a disfrutar. Eh, Paula Castillo, ¿cuánto falta para la pelea de... Yamil Toledo pregunta, Alan Jiménez, Talia Axel, tiene las manos atadas. Yamil, Yamil, Toledo, Yamil Toledo pelea en la última pelea, en la número 10. Lucila Nacional, le dice, vamos Tommy, yo puntito, me la perdí. ¿Cuánto falta para la pelea de? Leo Funes, vamos, Yamil. Ya está dando vueltas, Lautaro. Prado, como, como gato así dando vueltas ¿eh? Está viendo que salga todo bien muy buena pelea estamos en el segundo round Cecelaya, fuerza y precisión Tommy Tomás Barrio Nuevo recordemos que es remera, remera azul Axel Lugo remera negra Termina el segundo round. Vamos al último. El que entró es el.. el puede ser el director de acá del. ¿sí? El chino eh, Chino Balbuena, me parece. Ya te digo. Rosana Lares, vamos, Tommy. Hijo de mi corazón para el quebrado de más. quebrado de Me encanta. Tercer y último round. Vamos, Yamil, haciendo el guante. El aguante de Córdoba. Dale, Axel hola niño, lee mi comentario, Ortiva Vigilante, Juan Barrio de. Por ahí pasó rápido y no lo vi. Ramiro Piñatero, dale, Tommy. Estamos con la presencia del Chino Balbuena, que es el director del Estadio Municipal de, de Burlingame. Alan Jiménez, dale Axa que está re viejo. Ese. <risa> y pasaron unos cuentos, dice Benjamín Pandela. Va estar viejo, un paseo le dio. En realidad escribió, que digo, bata viejo, un paseo le dio. Y después el resto pasaron ahí dos o tres mensajes medio volando acá en la pantalla. Después lo leeré. Ramiro Piñatero, como aquel. <risa> ¡Yo <no> que hablo. <risa> Dale, tope, que no vale nada. Uy, está, de pesa. está manejando la pelea claramente. Axel con 16. Y así dicen. No lo vamos, eh? No, no, no, no, con 16 años frutos. Ha peleado Angelito Palacios. ¿Ya peleó Angelito Palacios? Lo tenemos dentro de los, de los boxeadores. Si vos te acordás de todos los nombres. ¿Cómo se llama mi señor este? Chino Balbuena. ¿Chino? Balbuena. Balbuena. Ángel Palacios, Ángel Palacios pelea en la pelea número 8. Estamos en la 5. Está por terminar la pelea número 5 en la Hola, número 8. Niño. Y yo me olvidé si me preguntaste algo me de vuelta está por terminar ahí Buen terminó Muerte, un sí. los Ax terminó la pelea de Axel Lugo y Tomás Barrio Nuevo ahora te digo, es un espectáculo aparte de lo que están tirando acá en las redes, las que, cosas que dice yo, metí, yo me muero la risa algunas no la puedo leer, ¿qué quiere que les haga? Ahora vamos a esperar que el juez le levante la mano a los dos. Y vamos a seguir con la pelea número 6. Que es Ferkin. Un para que se case. Gil le dice: Ariel Frutos, muchas gracias, muchachos. Buena Buenas, transmisión. Buena, fuerte buena, el buena, aplauso para Alex. Buena, y fuerte el aplauso para una Tomás. Pelea de tienda. Pero va a pasar ese peleo grande aquí. Una pelea banda, Tommy. ¿A quién van a poner? Todavía no peleó se Glenda Higuera. Todavía no peleó Gle Juan Glenda Higuera. Comentarista de la letra. Se viene la sexta Esto, pelea. No sé qué, no te entiendo. Para la Citi no, comentarista, muy no, su comentarista, gracias. Nosotros somos de futsal, ¿no? Eh, para ellas que se comieron. ¿Qué cosa? Fede, no sé qué me decís. No, no déjame a mí. Ah, pues yo estoy tratando de leer lo que me mandan. Roxana Lares orgullosa de vos te amo mi rey Alan Jiménez dice lo tuvo en las cuerdas toda la pelea, menos boxeo que la quiñela qué pelea viste dices está bueno pues se discute por acá vamos a ir eh, con bueno se viene la sexta pelea siendo las 7 y 5 de la tarde. Presentamos la sexta habilidad de la tarde en el Rincón Azul de José de Don Suárez Maximiliano Verón, integrante de la selección argentina. En el Rincón Rojo, el municipio de Burlingame Fernando Quinteros. Muy bien, ¿eh? Fernando Quinteros de Burlingame Rincón Rojo Agustín y bien, Maxi Verón Rincón azul de la selección argentina de boxeo. Esto es espectacular, la verdad que tienen, es, este, son televidentes lo del boxeo que son muy graciosos, se pasa. La verdad, yo me estoy muriendo de risa. Vamos, ver dice Cino Martínez, Ciro Martínez. Y va creciendo la audiencia, se van acercando cada vez más gente, cosa que les agradecemos pero infinitamente, porque imagínense ustedes, es ¿no? la primera vez que ponemos un foco sobre el boxeo y ahí estamos mirando leo funes vamos fernando quinteros eso lo dice leo funes se viene un nuevo boxeador de burlingame vamos maxi dice alan valdés Gracias, gracias por toda la audiencia, vamos ver, dice Gustavo Landívar, mucha cantidad de gente. Y como decimos, yo primero he estado sorprendido todos estos años de seguirlo a Lautaro Prado, este, por la calidad de profesor que es, por la cantidad de chicos y de chicas que están en el poli, por cómo los cuida, cómo lo tratan. ¿Y cómo crecen la cantidad de, de deportistas que son seguidores y se les gustan? Subió un, un pura sangre de Hurlingham. Bueno, ahí estamos. Entonces, entonces, Fer Quinteros... Los dos son rojos, ¿eh? Los dos son rojos. Fer Quinteros, de Hurlingham, Maxi Verón. ¿Sonó no esa...? Sexta pelea del festival. A ver qué pasa con este chico. ¿Cómo va? Ahí está, pantalón, pantalón blanco es el de Hurlingham, pantalón rojo es Maxi Verón de la selección argentina de boxeo. Porque los dos se pusieron rojo, así que vamos, Maxi, vamos a distinguirlo es, es, es, es, es, por, el, por el pantalón, dijo Milagros Márquez, Mar dale Maxi. Y todos alientan. Y tirando buena onda y energía y están mirando a ver qué pasa. Milagros Márquez dice, vos podés amigo, dale con todo... Y piden y piden más. La audiencia pide más. ¿Te Tenemos una advertencia de datos, al que tiró. ¿Qué cosa? Te tiró una advertencia de datos. Jalo, toque. ¿Qué pasa? Que, que no, no está acostumbrado. No, eh, no claro, estaba acostumbrado. No estaba no acostumbrado al, al uso. Antes eh, hemos llegado a transmitir más de 100 partidos en vivo de futsal nosotros. De futsal, perdón. Y también de handball. Al estadio. Al triangulito. A Belé Y este año a eso se suma eh, Juventud Unida de... De Ciudadela. No sé cómo vamos a hacer. Caro Miranda dice: Vamos, Maxi Verón. Natario Capdevila, saludo a los compañeros y los profes de Rafo. Y sí que le llegan. Porque cuando es con buena onda le llegan. La gente siente, siente que los acompaña. Nacho Orellano: ACP, un PT, no. No, no, no leo. No leo. No sé qué es. Laura Castro, Fuerza ni papá y mamá, te alientamos desde casa, te queremos. Pelió, Marilina, creo que no. Jessica, Belén, vamos Maxi. Y le meten, y le meten, me gusta también póngale me gusta a la hora de unigan deporte cosa que cuando vean alguna transmisión que tendrán dentro de un rato, ocho y media vamos a estar transmitiendo Vélez y Caballito Junior para que le gusta el futsal yo siempre digo como dice divididos arranco diciendo en el oeste está el ajite, en el oeste está el aguante y en el oeste está el futsal y ahora tengo que decir y en el oeste está el boxeo ¡Claro, papá! Está por terminar el primer round. Recordemos que está peleando Fer Quinteros de Burlingame contra Maxi Verón. Lluvia, lluvia de deditos y de pulgarcitas para arriba. Terminó el primer round de la sexta pelea. La séptima pelea es Alan Valdés del Team Verón uh -huh. contra Matías Yangás de Chacarita. Está bien. Y dicen, Leo Funes, aguante la planadora y Los Ángeles Matadores, Micaela Palacios, vamos Ángel Palacios, toda la familia, te alienta desde Ezeiza, desde Ezeiza, ¿están viendo? Muchas gracias y saludos cordiales a la gente de Ezeiza. Ya andaremos por ahí transmitiendo algo de futsal en Ezeiza, andás a ver. Andás a, a ver. Futsal y, de, y los deportes y de todo los Segundo round. Segundo round para Fer Quinteros y Maxi Verón. Vamos a ver qué pasa. ¿Desde Chubut? ¿Desde qué Chubut? Daniel Mera. Yo conozco a Daniel Mera. Exactamente igual que vos. Pero es montevideano. Este es otro, Daniel. Mira desde Chubut. Gracias. Leonardo, Iván, Cancino. Aguante, Ángel Palacios desde Seiza haciendo el aguante. Ariel Frutos, Joaquín Barreira ya peleó. Preguntan, no me suena, ¿no? ¿Quién? Joaquín Barreira. No, todavía no. No, me parece que no no me suena en, en... ah sí, Joaquín Barreiras ya peleó, ah, ya peleó contra el hijo de la tigresa cuña ah, bueno, la está. cuarta pelea gracias por preguntar Arielito ve de Chubut ve de Seiza no miran desde cualquier lado es impresionante esta. se nos está escapando de las manos somos internacional no animal es <risa> Argentina por favor <risa> Por favor, por favor No, porque también nos están viendo de Uruguay Claro, sí. Si Natalia Natalio Caldevila Ayuda y dice, sí, ya peleó Muy bien Natalia, bien Tenemos secretarios online Está bien Cosa que agradecemos, porque mira si se nos escapa Y decimos cualquiera Milagros Márquez desde San Martín Acá nomás Zulema Zapata desde Seiza, Familia, Luna, Aguante, Angelito, Palacio, otro más, desde Seiza. De Seiza, Chubut, a ver, digan quién más, San Martín, qué otra localidad están, están viendo. Cuéntenos, vamos. Allí el fruto también desde Seiza. Bueno, el estamos el disfrutando, a estamos de disfrutando. De Saiza, Natalia Cadavid, transmito con ustedes, jaja, ja, saludos, muy bien, perfecto. Bueno, estamos viendo la, ahí termina el segundo round. Entre Natario Fer Quinteros de Burlingham, entre Fer Quinteros de Burlingham y max Verón. Hace lo bueno de todo esto es eh, promocionar este tipo de deportes entonces cuanto más gente se suma eso, es, eso es, este, está buenísimo nosotros en el futsal, una de las cosas que nos quejamos de los clubes es que no hay mucha gente que haga lo que hacemos nosotros entonces este, Federico me, me, me está sanitizando, mi hijo me está tirando con alcohol, mientras yo transmito, vamos Angelito que sos un crack, todos los compañeros te estamos mirando Hernán entonces, este, a mí me interesa que los deportes se se este, sean se promocionados y también cambiamos el juez, ¿viste? Bueno, tercer y último round entre Fer Quinteros de Burlingame y Maxi Verón del Team Verón. Jessica Belén, Familias Proviero, desde José León Suárez, vamos Team Verón, acá nomás José León Suárez. Team Verón de José Artigas. León Suárez. Yo conozco la calle Artigas de José León Suárez. Creo Vamos que la cadena se no, dejá, no saniticé no. más, estoy tirando alcohol por todos lados. No, en la lengua no, no me tiré. ¿Qué, no era no. para tomar? No, no era para tomar. No se toma ni en el alcohol, hace mal el alcohol, ese no, otros. después papi te cuenta. Pues yo transmito con mi hijo y nos divertimos un montón. Yo me que ibas a decir, yo transmito con mi hijo porque no me queda otra. Yo transmito con mi hijo porque no me queda otra. <risa> Esa es la verdad, él lo dijo. Acá no se miente. Familia Higuera de Esquel. María y Rafa. Esquel. ¿Ya hace mucho frío allá? ¿Hoy? ¿Cómo está? ¿Cómo está el clima? ¿Les cambió el clima? ¿El clima es lo que es? ¿Es un verano normal? ¿Te interesa eso, Rafael Higuera? Sergio Alejandro González, desde Lugano. Familia González, vamos Angelito de Lugano. Yo conozco Lugano. Tengo unos amigos por ahí en Lugano. Hace años, hace como, qué sé yo, 40 años atrás. Hay que recordar que estamos en el último round de la sexta pelea. Entre y Fer Quinteros. Qué, ¿y qué otra cosa recordamos siempre? Y Maxi el, Estamos en el microestadio municipal. ¿Qué direcciones? ¿Vos te acordás? <ríe> Pedro Díaz. Pedro <ríe> Díaz, 1500. No me acuerdo. No me acuerdo. Mucho ahí calor me... dice. Ahí, Mira, ahí mucho calor. ¿Y es normal, Daniel, que haga mucho calor ahí en la, ahí en la zona? ¿O es anormal? Calor seco, calor húmedo. Debe ser seco. Seguramente va. No bueno, sé eh, qué tan cerca del mar estás vos viviendo. Yo de una época viví en la provincia de Neuquén en Piedra del la isla. No se caló, pero seco, que seco terrible. Era. No, no, tiene hinchada, en... tiene hinchada Fer Quintero de acá en Urlingham porque es boxeador de Hurlingham. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Cordillera. Ah, lindo, lindo. Y termina la pelea Lindo lugar, lindo lugar, Entre Fer Quintero y Berón. Linda, linda pelea la sexta. Y se pone cargoso. Y Daniel, ¿cuál es la altura máxima? Ah, la Ah. Leo. Leo Funes, muy buena. Fer dice, con aplausos. Sí, porque ya que estamos con la gente, me pongo a chusmear y que me cuenten todo. Y del ridículo a preguntarle a la gente de San Martín que vive acá al lado José Luis Suárez. Che, ¿y cómo, cómo está allá? ¡Malala! José Luis Suárez, al lado de vos, venga. sonrisa risa Colino ya me acomodaron para la gente. ¡Fuerte el aplauso para todos los anunciadores! ¡Mucho lago! ¡Uh, qué lindo! ¿Y vos qué estás haciendo que no estás en el lago? Bueno, supongo que estarás por ahí... Este, ...en el lago mirándolo con el celular. Yo en tu lugar estaría en el lago. puesto una eh, Por la favor. Por favor, la cámara con Lautaro. Rincón rojo. De gimnasia de Chacarita Juniors. Matías Yangas. Rincón azul. José Pedro Suárez, del Timberón, Alan Valdés. Bueno, Rincón azul entonces para Alan Valdés del Timberón. Rincón rojo para Matías Yangás de Chacarita. Mañana va a bañar el lago, pero mira, yo pongo el celular contra unas piedras ahí y lo dejo lejos. ¿Todo bien? <risa> y empiezan Milagros Márquez dale Alemán vos podés amigo dale duro Alan perdón Alan, Roberto Toledo tío Yamil fuerza te quiero un montón Ámbar Bien. ¿Quién? ¿Quién? <risa> eh, no se puede así trabajar entre las cosas que escribe la gente. Mi, mi familia, tengo a mi hermano que... Eh, Alan Valdés. Dale, Alan El Zurdo Valdés. Hacelo MRD. ¿Qué querrá decir? <risa> bueno, entonces Alan Valdés, rincón azul. Matías Yangás de Chacarita Rincón Rojo. Séptima pelea de este festival de boxeo en el microestadio de Burlingame. ¿Qué sé que tengo? ¿Cómo no tenés...? Tú tenés amigos por todos lados, Federico. Vamos a decir que acá en este. Llegaremos, listo, ¿no a, ¿Llegaremos a Liniers? ¿A Liniers llegamos? Pero como que hay un 312, Séptima pelea, vamos, quedan tres más. Dice, vamos, arriba con todo. Dylan Palacios, vamos, Ángel Palacios. Apoyando desde Seiza. Caro Miranda, vamos, Allen, te queremos mucho zurdito, acá apoyándote. Y por supuesto que le llega. Te digo que la buena onda llega, llega a todos lados. Llega a todos lados y así tiene que ser. Lo malo tiene que rebotar. Tiene que rebotar como una pelotita. Lo bueno no. Impresionante bueno, toda la gente que nos está viendo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. gracias. De todos lados. Bueno, ya saben, esto se llama la hora de Burlingame. Y así somos. Y así somos. ¿Qué le va a hacer? Es lo que hay. Porque yo, la verdad, vida y no, yo, me, yo hace 25 años que edito. Este, ¿Hace cuatro años fue que vos me trajiste a ver futsal primero? Sí Hace cuatro años él me trajo a ver futsal Vamos Castaño mañana, eh, no se olviden, dice Ciro Martínez este, Estábamos sentados enfrente, en las tribunas de enfrente Con, este, con Martín Tufección Viendo futsal Ya o sea, que era el segundo partido que había visto y me enganché con el futsal Y le dije, en un año estoy transmitiendo Se lo dije a Martín, no me olvido más Y de ahí empezamos a hacer conocimientos. Después no te entusiasmas cuando aprendes a transmitir esta conectividad tan sencilla, tan sencilla. Este y entonces ahí empezamos a, a transmitir todo tipo de deportes, de lo que sea. su se enojo de ¿eh? ¿qué le pasa? Bueno, hay que, para los que están viendo la pelea, porque me, me, ol, me olvidé, espera eh, poco, ¿eh? perdón. Espera un poco, espera, espera. Leófone, manten saludos para Carnicería EMA, sponsor de Los Ángeles, ubicada en Potosí-Burnigan. Y ya te pasamos el chivo. Espectacular. Decime... Eh, próximamente le, le vamos a llevar diario, de así publica con nosotros. Claro, EMA. <risas> Carnicería EMA, vamos arriba mira, qué sé yo, con unos choricitos de cerdo nos arreglamos. Claro, una, un, una bondiola, no, no sé. No, pobre, ¿qué bondiola le que eso? Yo me quedo con un de cerdo, una trillita. Para los que están viendo la pelea, sí, dale. hay que decir que Matías Yangás sí. usa pantalón rojo sí. y Alan Valdés pantalón negro tirando a verde. A ver, es un verde y negro. Por eso. Negro tirando a verde. Nah, verde y negro. Y blanco también tiene. Pues o sea, empezamos y amarillo también las letras, mira. ¿Todo eso? Así que, le pasamos el chivo de vuelta. Carnicería Ema, el mejor corte, las mejores, las mejores carnes. ¿En dónde? ¿En Potosí? En Potosí, en Urlinga. ¿Cómo? ¿Tenés que hacer un asado y no sabés dónde vas a comprar carne? <risa> Carnicería Ema, en Potosí de Urlinga. Vamos arriba. ¿Qué dirección? ¿Qué dirección así? Así sirve, vamos, ¿no? así vamos. Leo Funes dice, no, esto no, esto son capaces de. dar, ah, le da vergüenza, dice, capaz que te vaya y te caen. No, Yo te no caigo. nada. Yo no, pero Federico sí te cae. <risa> Mirá qué linda pelea. Muy buena pelea. Termina el primer round, de la séptima pelea que estamos disfrutando. Ahí va Lautaro. ¿Qué hora es? Son las 7 y 20. En todo el país. Igual estamos bien. Estamos bien porque quedan tres peleas. De electricidad no me calienta porque allá en la y llegamos, clic, y lo enchufo y lo cargo y a la lona. Después, ¿La batería cómo estamos? No, la batería esta se recupera rápido. No son como los teléfonos de antes. Bueno... Alan Valdés eso es un orgullo para el merendero Los Chulitos, que colabora siempre, mirá, y tener un corazón solidario. Segundo round Suma. de Alan Valdés mucho, y Matías Yangás. Mucho. Para nosotros, la gente que tiene corazón solidario, que no, solo, que, que no se mira el ombligo, sino que mira a los demás, vamos arriba con toda esa gente. A los que se miran a sí mismos nada más no, no me interesa. La próxima pelea, otro vecino de Hurlingham, Félix Escurra, Félix Escurra contra Félix. Ángel Palacio de Ezeiza. Bueno, ¿y qué clima hay en Ezeiza? Vamos a empezar. A... <risa> ¿Hay algún sponsor en Ezeiza que, que colabore con algún boxeador que haya que mencionar? Lo mencionamos. La Nos pusieron luces, Pantel. luces naranja. No, no son, la verdad que el laburo que hacen, técnico y físico, países por es impresionante. Impresionante el laburo que se mandan. Y además para que la, para que la lautaro la... esté acá también y, Todo y podamos. Y, sí, nosotros, sí, sí, sí, no, sí. Yo siempre digo. Hurlingham es nuestro negocio de todos los de Hurlingham entonces todos tenemos que poner una fichita para sumar entonces si Hurlingham empieza como todo el mundo habla y dice ¿qué pasa en Hurlingham? Pi, pi, pi porque hay, que, hay que darle para adelante mirá estos cual... dos locos de Hurlingham dirá la gente ah, ya <risas> lo hay uno que no conoce ¿Qué, la abuela de Hurlingham te sí, dice sí, ya lo conocemos muy buena pelea y acá estamos controlados por respeto, porque no sabemos de, de boxeo, vamos aprendiendo. No es que no sabemos, sí, Evito es Corea. Pero después, si ustedes quieren ver lo que es la transmisión con Vélez, <ríe> ahí se satan <ríe> algunos <en> cabos. <ríe> empezamos a... Ahí somos otros, dijo. Ahí somos otros. No dijimos de todo, el juez. Nada, el juez. Pero ahora estábamos. Hoy, hoy, hoy, hoy también va a, ver, a estar el mismo juez. Ahí el Rojas... Segundo round Resulta terminó Yamil, y estamos terminando Yamil, la séptima pelea, perdón. Pregúntan si Yamil peleó. Yamil Yamil, Yamil, Yamil. Yamil, Yamil. Yamil, Yamil. Ya te saludos digo. Para la gráfica de Damián Vargas. Yamil el... todavía no peleó. Palpitazo, jugada oficial de las agencias de lotería. Yamil es la última pelea. Yamil Toledo, la última pelea contra Marcos Corbalán. A ver, Leo, pásamelo de vuelta. A ver, manden saludos para la gráfica de Damián Vargas, el palpitazo, se llama. Y después, jugado oficial de las, agen de, de las agencias de, lo de lotería. La última es. Tercer ah. ah, y último ahí round. Ah, bien. Se viene el último round. Se viene el último round. Bien, eh, bien. Entre Alan Valdés y Matías Yangas. Y dentro de cinco minutos yo te voy a sanitizar a vos. Empecé a correr porque te voy a tirar alcohol así por todos lados me voy a vengar. Tengo acá el aparatito. <coughs> Eduardo Luna, Intendencia Granados, esponsorea a Palacio Municipio de Seiza. Intendencia, Intendente Granado de ser. Vamos. Ángelo Palacios ya peleó. Ángel, ya peleó Ángel Palacios Pregunta Luca Arangue Eh, Luca Ya te contesto, Luca Olegaria Torres había, preguntado. había Dicho, vamos, Ángelo Palacios Ángel, Ángel Palacios pelea Después de esta Esta es la séptima pelea, en la octava pelea Después de esta, pelea Félix Escurra de Burlingame. Contra Ángel Palacios de Seiza. ¿Y entonces qué te decimos? Que no te muevas de la hora de Burlingame. Ya Habi estamos. Ya estamos. Habitualmente decíamos, querías ver futsal, te decimos, querés ver boxeo, querés ver el boxeo barrial. Ya, claro, boxeo barrial. Ojo, boxeo porque, barrial, eh, ojo. Con el boxeo barrial, porque. Hay un vale todo, dijo ¿no? ¿eh? el, el, vale, el vale todo es el boxeo hay, barrial. Hay un, hay un público, yo le digo boxeo barrial porque, sí, porque sigue, le pusimos ahora. Qué sé yo, cualquiera estoy diciendo. Es boxeo en serio. Estos chicos están iniciando con, con, con expectativas y perspectivas a mejorar y llegar lo más arriba posible. Este, pero digo, pero son todas las localidades, ¿no? Que desde abajo en los barrios promocionan, ayudan, apoyan. A estos deportistas. Muy bien. Pero tiene su público. Eso es lo que estoy viendo. Estamos en el último, en la última. En el último round, perdón, de la séptima pelea, los últimos momentos. Ahí los chicos se están matando, diría uno. Entre Alan Valdés y Matías Yangás, ahí terminó la pelea. Muy buena pelea y aplaudimos. Y ahí se viene Ángel Palacios ahora. Y cortamos la transmisión. <risa> Thank you, dice. <risa> Thank you, man. Se viene otro boxeador de Burlingame. ¿Quién, quién, quién, quién? Se viene Félix Escurra contra Ángel Palacios. Félix Escurra contra Ángel Palacios. Ángel Palacios contra Félix Escurra. Félix Escurra contra Ángel Palacios. Y así. Y así. Olegaria Torres dice, dale, Ángel. Después que peleé Ángel, me parece que se borran todos acá, el montón. El juez le va a levantar la mano a los dos fuerte, chicos. A ver, fuerte, a ver. Fuerte el aplauso. ¿sí? Y ahora entramos en la octava pelea de este festival boxístico. Buena, ¿cómo estoy? Eh? Esto es un festival boxístico en la previa, en la previa del futsal AFA. Un partido amistoso. ¿Cómo, a cómo, ¿cómo salimos Ángel? para allá? ¡Almando! <risas> ¡Fuerza, Yamil! Vamos Angelito, fuerza, Diego, una. Todo el aguante, vamos Beni! vamos Angelito. Entra Ángel Palacios Viene el rincón rojo El campeón de la Liga de las Estrellas Del municipio de Búlpita Félix vamos, Escurra Félix Escurra con su vamos, público sea. también La de Ángel Olegario Torres Se viene una muy buena pelea Y esperemos que todos la disfruten Vamos Félix, pura sangre Presentamos la octava pelea de la noche. Felicitaciones, Víctor Manchapani. Se viene el primer round. Vamos y arranca. Pedro Alqui. Alquinsonis. Alquinsonis, Alquinsonis, Alkinsonis. Vamos a ver. Félix, vamos, Félix escurra. Félix Escurra, Rincón Rojo. Sí. Rincón Azul, Ángel Palacio, Félix Escurra, Remera Roja, Ángel Palacio, Remera Verde, Verde y Blanca. Y ahora todos de ustedes, véanlo y disfrútenlo por la Vamos, hora. De angelito, ¿cuánto me da? Vamos, Angelito, dicen, Angelito arrastra mucho acompañamiento afectivo. Eso está muy bueno. Upa, no es lo que tiró Uf, un Angelito. ojo, Podemos ser amigos de él, ¿no? También. Sí, se <ríe> contó el que contaste, que no me tira un gancho así de abajo. Claro. Muy bueno, muy bueno. Más allá de, de que nosotros nos lo tomamos con, con humor para acompañar todo esto. Este. Insisto, insisto en el valor que tiene esto de la promoción de este deporte en deportistas tan jóvenes. Es importantísimo que ellos se sientan acompañados y que de repente también les permitan compartir este cuadrilátero profesional de primerísimo archinivel que ha armado Teisa Sport. Acá en el estadio municipal, con todos, todos, todos, todos los chiches, todo lo que vos te imagines que tiene que tener, está puesto acá. Esta noche a las 12, ustedes pueden ver en boxeo de primera, que transmite Tays Sport por Taze Play, todas las circunstancias de lo que va a ser seguramente una noche de boxeo espectacular. Nosotros también disfrutamos técnicamente por ver la patología, por ver las cosas y cómo lo arman. ¡Opa! Le metió una mano Angelito. Se sintió. Después me sacas una foto en panorámica, Fede. Ah, bueno. Una foto en panorámica, sí, si querés que te apoyás acá, cuando estén peleando en algún momento, cualquiera. Están todos mudos. Están viendo el angelito, están viendo las circunstancias. Están parando, están viendo, a ver que esté bien el. Últimas palabras. Yamil, Aleandro, Iván Cancino bien Ángel. Buenísima. Muy buena foto. Mamá la porque esa hay que escribir algo después pues, y subir a la página nuestra. ¿eh? ¿Qué pasa? Escribe Lautaro. Ah, perfecto. Pero la foto con el diario Lautaro son unas tomas que yo hice donde están hablando contigo y está de fondo el cuadrilátero este iluminado. Está muy linda. Está mal que yo lo diga porque lo hice yo, pero bueno, ¿qué lo va a hacer? Si no lo digo yo de mí mismo, ¿quién lo va a decir? Juac. Todos concentrados y nerviosos por Ángel que tiene lo suyo, Angelito. La verdad que sí. Y aumentó la audiencia. Se ve que entre los vecinos, amigos y demás y vecinas y amigas también están llamándose. Es decir, mirá estos locos de la hora de Birmingham. Ahí está. ¡Fuerza! Roberto Toledo. Me pegó otro gancho abajo, pero pegó en las manos. Muchas consultas sobre esta pelea. Después quédense, no sean malos, dice, porque también no se vaya. Estamos en el segundo round. Ancho, ¡Bien, Ángel! Olegaria Torres. ¡Dale, Ángel! Estamos en el segundo round de la pelea entre Félix Escurra de Hurlingham contra Ángel Palacio de Ceiza. Linda, linda pelea mucha entre gente, ellos. Mucha gente, muchas gracias. La verdad que estamos sorprendidos de la cantidad de gente. Se ha enganchado esta tranquila que la van a ver después porque queda permanentemente. Permanentemente ustedes van a poder disfrutar. Se de... levanta Félix se Escurra en la pelea. Responde Ángel. Mano y mano, mano y mano. Y termina el segundo round. Y lo estás viendo por la hora de Orlegan, papá. Mira vos, Federico. ¿Verdad que te aplaudo Bien, Federico. Tiró una, una letra ahí, Federico. Viste, viste, ¿quién agarran, iba a estar no hay, nervioso, quién iba a estar nervioso. Hay, hay, hay dos tipos ahí que se agarran la cabeza, no entran transmitiendo a nosotros sé, y dicen, no puede ser. No puede ser, estos dos tipos. Tendremos una pelea femenina después de esto. Bien, porque ahí vemos. Aluminé pintos contra Brenda Pérez. Bueno, una está haciendo. está calentando hombros, lo vemos acá. La otra.. Chica, debe estar por allá. Segundo, se afuera. Tercer y último round. Vamos, Angelito Palacios, dice Gabriel Molina. Gracias Gabriel por escribir. Este Un abrazo. Último round. Vamos, Palacio, vamos Ángel, dale paz, que vos podés. Caro Miranda, vamos a Dubinet, hija, que te vaya bien. Leandro Iván Cancino, Ángelito, está de local, vamos, Ángel. Mirá, mirá, mirá, qué hermosa pelea, bien, eh, bien. Caro Miranda, de casa, está apoyamos, pues, Mujer, perforaciones, Palacio, fuerza, Ángel. Pero. Calván, vamos, Félix. ¡Vamos, vamos, Félix. Patricio, Belén, vamos, ya mi carajo dice Linda Malina pelea, linda llevar. pelea. Tres pulgares para arriba. Todo te relatamos los pulgares, los, los emoticones, cualquier cosa. Ángel, ángel que va. Félix que se retrasa un poquitito. Linda, linda pelea que estás viendo por la sí, hora de sí, Burlingame. Sí. Esquiva que... bien Félix. Además ellos se van a volver y ahora... a ver por acá. Porque no hay otra. Ellos se van a volver a ver. por ahí. Sí? Ellos, sus parientes, la, la parte técnica, volver a verse cómo se manejaron. Y dice Caro Miranda, los chicos del merendero, los chulitos están orgullosos de vos. Aluminé por trabajar junto a ellos. Aluminé es un nombre este, mapuche. Hay una localidad en Neuquén que se llama Aluminé. Mapuche, ahí dicen los chile. Últimos minutos del tercer round de una muy linda pelea. Estamos viviendo los últimos momentos. Y ahora hay que ver, ahora se van a dar porque queda pocos segundos. Está por terminar la pelea. Recordemos que son... Peleas de exhibición a tres rounds. Valen Reynoso pregunta ¿quiénes están peleando? Esa recién ingresó. Félix Escurra contra Ángel Palacios. Terminó la pelea, la octava pelea de la noche. Si recién llegaste, Valen, te saludamos, te agradecemos. Te decimos quédate y copate. Vas a ver que Quedan sabemos. dos peleas más vamos Cadena, a decir Santillán, vos Tomás vamos soy, soy Tomás vamos Cosuta, Cosuta ya peleó queda quedan dos peleas queda Aluminé Pintos contra Brenda Pérez y queda Yamil Toledo contra Marcos Corbalán y queda que lleguemos a la Malfitani. no sé cómo vamos a llegar <risa> <risa> al multifunción uno dos del... Del Multifusión 2, dos Multifusión 2 del estadio Amalfitani. El juez de levanta las manos a los dos chicos y la verdad que hicieron una muy buena pelea y que la pudiste ver por la hora de Burlingame. Se mataron, ¿eh? <risa> no, bien, bien los dos. Técnicamente me gustó, me gustaron, tuvieron sus momentos. Se vienen las chicas ahora, se vienen las chicas. Creció, creció, mira, pin, pin, pin, pin. Son engancharse gente, más gente. En la tarde y es que, anteúltima dijo. En el rincón sí. azul de Seiza Maritina, Nahuel En el rincón rojo de José León Suárez, el título alumno de Pintos. deportistas femeninas muy bien porque hemos visto muchas acá en el, en el poli, mucha sí. cantidad de chicas practicando boxeo este Caro Miranda vamos Chuli, Aluminé, hija te amamos a Yamil Toledo lo dejaron para lo último alguien tenía que ser último si son 10 peleas Estamos por entrar en la pelea número 9, entonces decimos alumi aluminé pinto en el rincón rojo, Brenda Pérez en el azul. ¿Es aluminé pinto o alumi pintos? Con ese. Sí. Es aluminé pintos. Perfecto. Ah, no le gusta que lo gaste, boludo. Tiene bien, yeah, loco. Dejá, me hace coquilla. Palacios, claro, parar pará, Elen Luis Carmán, no, teni... no sabía que tenías cosquillas. cosquillas Pará, voy, estamos viendo todo. todo Vamos, Marilina Nahuel Pan de Esquel Chubut. Anteúltima final de la noche. Anteúltima, ¿eh? Marilina Nahuel Pan, perdón. Marilina Nahuelpan. Marilina Nahuel Chubut. Buen pan. Marilina. Marilina Nahuel Rincón. Pan. Marilina, Rincón Azul, Aluminé, Pinto, Rincón Rojo. Disfruten por la hora de Burlingame. Ahí están, a vuelco. A Marilina, en el buen pan de Esquel Chubut, es la chica. Por eso nos están viendo. Ella vino, ella... Estamos al horno. ¿Después carga? Bueno, no sé. ¿Y cómo lo va a cargar? Ah, con el... Ahí está, ahí está cargando bueno, vamos a decirle a la gente. Bueno, la verdad, estamos ahí en el horno medio con la, con la batería. Puede que se termine en cualquier momento solo esto. Es así, porque internet necesita tener una cantidad X el teléfono de, de batería. Lo hemos enchufado acá, ya tenemos un respaldo. Vamos a ver qué onda, cuánto aguanta. Marcelo no sé Fabián pero bien, lo dice, vamos Chuli, demuestre no, hmm. en el primer round no me di cuenta yo de lo de la batería, tenía que haberlo enchufado un poco antes pero igual tengo un respaldo acá de la no, La el tema es tener, tener allá. Allá tenemos que ir con electricidad. No. Pero vamos a tener que ir antes.